He creado una tier list de las mejores series de Twitch España Como sé que hay algunas que no son de Twitch España y son de Twitch Latinoamérica Creo que hay dos o una eh, Lo que voy a hacer básicamente es llamarla Twitch España porque la mayoría son de España Y pues nada, espero que muchos más streamers la hagan y opinen parecido a mí O pues bueno, nuestra opinión coincida un poquito Así que nada chicos, vale chicos, tenemos para aquí tier list de mejores series de Twitch España Ya os digo, creo que hay una que es el desafío Y creo que no hay ninguna más Que sea de Latam Entonces, chicos Vamos a darle cañita eh, Voy a ser muy, muy serio Creo que me he visto todas Menos una O dos Una Menos una Y creo que no hay ninguna Que sea del año pasado O del anterior O sea, creo que son todas actuales He estado a punto de meter Marbella Pero he dicho Coño, pero si es que en London hay en la nueva Aunque no ha tenido la misma repercusión Pero bueno, es lo que hay Me refiero Marbella fue la polla London también ha sido la polla Pero bueno, no de la misma manera Entonces, nada Chicos, tenemos los show Games. Los show Games, sinceramente, me parece una buena serie. Pero el problema es que creo que no se le dio tanto bombo como a la serie de los Squid Games. Porque son series parecidas, más o menos del mismo talego, más o menos iguales, ¿no? Pero el problema es que no son de del todo eh, es, Los show Games, no sé, eran, eran, muy, eran muy raros. Estaban bien, pero no del todo. Por eso lo voy a poner en bien. Y eh, ya está, o sea, es una buena serie Pero tenemos unas seriacas aquí Que es que no podemos, no podemos hacer Nada más, Egoland Egoland 2 creo, o sea, Egoland La de este año, Egolan, o sea Me refiero, ¿yo quién me llevo de Egolan? Me llevo al team de Juan eh, negro y, y chocas y el boquerón, obviamente. Andresito. Seguimos con los versos perversos. Demuestra a todos los que ejerza de chico raro y de ampa Yo no me sé más, la verdad. Pero sí, que estaba el Andresito. Entonces, nada, yo me llevo ese team. Y a gref también. Me llevo a gref también porque me dio mucha risa. Entonces lo voy a poner en increíble. Porque tampoco me da a mí que sea tan tocho. Tanto chito. Tanto chito, ¿no? Entonces, nada, chavales. Vamos a darle. Vamos a seguir. Arcadia. Arcadia, chicos, creo que a la persona. Que tienen como el, el dios de Arcadia. Obviamente, Nexus es el. Es el. Es el jefe de Arcadia. Pero me refiero. Me refiero. Creo que el más tocho fue Maximus. O, o vi un, un comentario de, de. de. Vegeta Vegeta. dijo que era muy tocho en Arcadia. Eh, Maximus. Entonces, Arcadia no lo he visto mucho. Entonces lo voy a poner en bien porque no quiero faltar el respeto a una serie que no he seguido, ¿vale? Carmalan, hostia, Carmalan, chaval, hostia, Carmalan, chaval. ¿Qué pasa? Que lo suyo sería poner uno en Dios para que ganara. Poner uno en Dios para que ganara, claro. A mí Carmalan me ha encantado. O sea, Carmalan me ha encantado. O sea, Carmalan literalmente me parece de las mejores series de Minecraft que he visto. Carmalan 5, ¿eh? 5. O sea, que, a ver, que no quiero parecer aquí fan de Johan y lo que tú quieras, pero es que Johan en esta serie con Mangel me ha parecido los tres episodios que nos dieron, o dos. Porque yo, admito, vi Carmalan Y me encantó, o sea, es que me parecía O sea, me refiero, es una mezcla Entre descojonarte Y a la vez, tío, decir, vaya serie en Mountain, tío No sé, karmalan lo voy a poner En increíble por ahora, ya os digo, luego iremos Subiendo y tal, pero por ahora increíble, me parece increíble Aquí viene lo que me toca a mí el corazón Y es que yo La Twitch Cap la he vivido como nada como nada, chavales, como nada Ah, por cierto, si no veis el... El, box, el combate de boxeo, la velada de boxeo del año La velada del año, no, obviamente No, cae, no está aquí, esos son eventos digitales ¿Vale? Son eventos digitales, es diferente No sé cómo lo llamarán pero son eventos digitales Es diferente, ¿vale? Entonces la Twitch Cup Me la he mamado, cabrón Me he mamado la Twitch Cup como nada, o sea Si os metéis a mi Twitter, he puesto cada tweet De la Twitch Cup, o sea, es que me ha encantado Me da pena, obviamente, tío Ibai no se vería haber ido en la primera ronda Ni Juan en la segunda, para mí debería haber ganado Gref Llegando hasta ahí, tío, ya gana O sea, llega hasta ahí, pues, pues ya ganas Pero tuvo, tuvo mala suerte en el, en el último combate, tío Y se dio por vencido mucho antes de que terminara el combate Pero bueno, que me estoy aquí rayando La Pokémon Twitch Cup para mí es increíble Y no creo que la ponga en Dios Porque hay series muy tochas Pero bueno eh, no sé, tío Lo voy a poner increíble, pero ya os digo que puede ser mi top 1 sin duda Pero no sé Ringcraft, tío, es que esta serie me da pena porque no me vi ni un episodio Porque ya de por sí no dio bombo Y mira que a mí el Señor de los Anillos me encanta A mí el Señor de los Anillos me encanta El problema es el que os digo, chicos, que realmente O sea, tú te paras a pensar y dices Tío, en plan me refiero Si no la he visto, ¿cómo la voy a valorar? Ringcraft, no la he visto Han hablado mal de ella la voy a poner en mal, sinceramente, porque... No la voy a poner en F porque no la he visto Pero es que ya de la, de la comunidad me llevo Que es que es mal Chicos, de desafío El problema de desafío de Desafío 2 Es que era muy tryhard, tío Era muy tryhard Yo... Me encanta Minecraft O sea, realmente Me encanta Minecraft Pero, tío Yo prefiero una serie más De... Tío, diferente, ¿no, chavales? O sea, me, yo me quedo más con Karmaland Karmaland es que ya os digo Por mi parte Fue la polla, tío Pero de desafío Vosotros qué opináis, chavales? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? A mí me gusta Pokémon A mí me encanta Pokémon realmente, por eso es que estoy pensando En ponerlo en Dios, estoy pensando En ponerlo en Dios, no lo sé, tío No lo sé, está complicado, tío Está complicado, tío O sea, real que no sé qué hacer con desafío A mí me gusta este guapo cabrón que nos acabamos de conocer O sea, me refiero, tío, tírame la caña Un poco más tarde, o algo Pero yo que sé, ahora mismo, tío Ahora mismo tirarme la caña en frente de la gente, tío Ábreme por privado Ponme cuando quieras, jugamos a la Wii Por ejemplo, eh, voy a ponerla En... ¿Qué opináis, chat? Es que no sé qué hacer, tío No sé qué hacer, la pongo en increíble Por la gente, porque es que yo sinceramente no la veo Tan tocha, yo vi la parte de sprint Un poquito, pero os digo, no me gustan los directos De... O sea, tan largos, tío Me trago muy pocos lo... Me trago directos largos muy pocos La voy a poner en bien Y luego ya vemos qué hacemos, ¿vale? Bajo mi criterio, ya os digo Buah, tú, aquí viene Aquí viene locura, porque es como... London Eye, si hablamos de Marbella, yo casi top uno. Pero si hablamos de London Eye, la cual solo la he visto de parte de Auronplay Y empecé yo yo empecé a meterme en el tema de rol Y tío, es muy tóxico, tío, es muy tóxica esa comunidad Ya me lo empezaron a decir, que era, era tóxica Pero tío, realmente, si juegas a rol y no es en un servidor serio Está jodido, cabrón, O sea, me refiero, quita, quita, anda, quita No sé, London Eye, sinceramente, la pondría... Eh, es que no sé cuánto apoyo he tenido, chavales A mí me puede decir más o menos a quién he visto De London hay así que os mole Cositas varias, es que no sé, la voy a poner en bien Porque yo creo que peor que, Ring, que RingCraft No ha sido Pero RingCraft no por parte de Grey, por parte de Twitch yo creo, ¿no? Bueno, voy a callar Eh, eh vale, creo que aquí tenemos Casi tiro el café entero tío. Creo que aquí tenemos uno de los podios, ¿vale? Uno de los podios, si falta alguna serie Que creéis que debería estar, decírmelo Porque esta tierra list la he creado yo, entonces la puedo Modificar como me salga a mí un poquito de los entonces Squid Game. Squid Game, what's up? Squid Game es, eh, Podría ser Dios, pero voy a poner el increíble. Ya os digo, yo hago así. Ya iré viendo lo que hago, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Luego clasificaremos cada uno su posición para que haya un top. Un top, ¿cuántos son? Eh, 8, 9, 10, 11, 11 11. Tortillalán, chavales, tortillalán. A ver, hay que decirlo. He visto más karmalan ¿Por qué? Porque me encantaba. Eh, yo, juan eh, Mangel, estuvo un poquito Y Rubio me parecía graciosito Cositas varias y luego Vegetita, ¿quién no es Vegetita? Chicos, un poquito de Vegetita al año, no viene nada mal Entonces no sé, chicos, Tortillaland la voy a poner increíble Pero simplemente por... Ah, claro, es que yo estaba hablando de Carvaland Vale, vale, Tortilla Tortillaland sí, es un seriote Y me ha encantado la, re... o sea, la referencia Más tocha que he visto y lo que más me ha gustado De Tortillaland ha sido lo de los Pollos Hermanos Family Bienvenidos a los Pollos Hermanos Family mi nombre es Gustavo, me puedes llamar Gus. En plan, me encanta. O sea, ¿y ¿a quién coño no le gusta? Esta serie, tío. O sea, me refiero a Breaking Bad. O sea, ¿Te imaginas? No. A ver, no sé. Es que me ha encantado esa referencia, tío. Justo me acaba de ver Breaking Bad y justo saca esa referencia a Sprint, tío. Me encantó. Vale, mundo Pixelmon, tío, es que aquí Mi corazón como que se divide porque dices Tío, me encanta Pokémon, me encanta Minecraft Pero es que claro, no puedo ponerla top 1 porque si no Me matan, ¿qué pop yo? El de Folagor Obviamente, me encanta Folagor, o sea desde hace, Lo voy a hacer un montón, me gusta Pokémon, lo veo hace un montón Pero ¿qué pasa? Que no lo veo una serie para, para obviamente ganar Entonces la vamos a poner en bien porque creo que está Equilibrada y poquito más Vale, top 1, chat, top 1 ¿Qué opináis? Chat, quiero vuestras Quiero que opinéis el crack, ahí tienes tu suscripción, tío Bienvenido Me cago en la puta na, na, na, na, na. Chicos, ¿qué, hace? ¿qué ponemos de tu puto? Voy a poner a Squid Games, chicos Voy a poner a Squid Game porque el pop de Chocas El pop de Ibai El pop de Luzu El pop, o sea, lo que pasó con Con Ari y con, Ju... y con Juan No sé, tío ¿Alguien me puede decir si hay una serie mejor que Squid Game? Es que de verdad, creo que va a hacer una cosa Y va a ser hacer así Hacer así, la mejor que Golan o sea, Karmaland mejor que Egolan. Tortilla. Tortilla y Carmana al mismo. Egolan. Aquí pondría yo. Eh, eh, Sau está de puta madre. Está bien aquí. Arcadia no me gusta a mí. No me gusta mucho. Dead desafío, y Pixelmon, Arcadia y Ringcraft. Creo que esta sería mi tier list final. Hay gente que le gusta más Tortilla. Hay gente que le gusta más Carmana. Hay gente que le gusta más Dead Desafío. Hay gente que le gusta más, está, gusta más Sau. Yo lo que opino es esto. ¿Por qué bueno, porque gustándome tanto Pokémon pongo Squid Games? Simplemente, tío, por la por lo que han trabajado... Hostia, es que también en la, en la Pokémon Twitch Cup, chavales, han hecho un juego de cero. Han hecho un juego. O sea, tú te metes a cualquier episodio de cualquier persona. Y, tío, que le han hecho un homenaje a Canecro, siendo el mejor entrenador de la historia. Y se ha metido en otro juego con diferentes gráficos. Y en plan, tío, entra en un portal... Eh el personaje, y se encuentra Canecro en Pokémon, en la primera edición de Pokémon, en Pokémon rojo, primera edición, que es literalmente, pues eso, una piedra, y pelea contra Canecro con los mismos Pokémon y los mismos ataques que tenía cuando ganó, eh, cuando quedó tercero en el campeonato de Sydney, o sea, en el del mundo, o sea, me parece una locura. <risa> si fuera mi opinión, y no la de, y no básicamente, pues, queriendo hacer una opinión general, pues pondría a la Twitch Cup. Pero como sé que... En términos que, tío eh, Chocas consiguió un millón de viewers Gracias a, la, a los Squid Games el, el, Le dieron 100.000 dólares a eh, Oligamer, o sea, me refiero Me refiero por Por temas de epicidad, hablemos de Squid Games Aunque yo prefiero Pokémon Twitch Cup Vale Estoy muy obsesionado, pero porque me ha gustado mucho Y por la preparación, tío Entonces, nada, chavales, aquí tenemos Básicamente lo que sería mi tier list de mejores series de Twitch España